Tres de cada 10 mujeres privadas de la libertad en Puebla fueron víctimas de algún acto de corrupción, es decir, 226 de las 587 encarceladas. De acuerdo con la EMPOL y el INEGI, se muestra que 33% de las mujeres reclusas sufrieron corrupción durante su aseguramiento, audiencia o reclusión. La encuesta refiere que del total de personas presas en la entidad, 2.558 dijeron pagar para recibir algún beneficio en prisión. 91.5% de los casos, en al menos 1.374 ocasiones, fue a los custodios.